En primer lugar, quería decir quién es, quién es Greenpeace y solo por dos aspectos. Llevamos defendiendo las renovables mucho tiempo y no porque Ampier ni ninguna empresa ni asociación renovable nos pague. Somos independientes, solo recibimos dinero de nuestros socios, aunque a veces nos identifican como defensores de las renovables desde hace muchos años. Y también lo somos políticamente. Aquí, y yo se ha criticado de manera clara al gobierno del Partido Popular... Eh, esto va por barrios. En algunos lugares son gobiernos conservadores los que promueven las renovables, como es el caso de Alemania, o gobiernos socialistas, como en el caso de Francia, quienes no acaban de dar salida. Eh, no es una cuestión de ideología, es una cuestión objetiva y en este país el bloqueo a las renovables viene del, del partido que ahora, que ahora gobierna. Eh, dicho, a ver si soy capaz de... Desde aquí sí. Eh, el, vale, me... Sí, porque... Gracias. Eh, antes de, de plantear, eh, no sé si habéis visto en, la, en el título, yo soy la responsable de la campaña nuclear, mejor dicho, antinuclear en Greenpeace. Y ha, y ha habido un dato que aquí todo el mundo habla de cambiar el modelo energético y aterrizándolo aquí en Extremadura, a, a salía una, una cifra... Son 15.000 gigavatios hora los que produce en el último año la central de, de Almaraz y 6.000 a los que se ha conseguido con renovables. Es evidente que la producción que se exporta aquí y lo que se produce aquí es a través de, de energía nuclear. Y aparte de la convicción y la muestra, miles de ejemplos por salud, por ecología, por el cambio climático, por justicia democrática, por desarrollo social, por empleo, por miles de razones, está aludiendo a un nuevo modelo o un modelo energético que hay que cambiar. Eh, y la nuclear está ahí presente. Y hay dos. Dos cosas que aquí se han dicho. Se habla de inseguridad jurídica y de monopolio, dos grandes palabras, que sin embargo, en el caso de la nuclear, se utilizan de manera contraria. La inseguridad jurídica a la que se ha sometido las renovables, es decir, legislar retroactivamente, en el caso de la nuclear también se ha hecho, pero para beneficiar a estas empresas que además se habrían declarado en quiebre que tienen serios problemas económicos. Todo lo contrario que les ocurre a las renovables. Sin embargo, espero que se les aplique el mismo criterio patrimonial y cuando les cierren las nucleares y viene otro gobierno que las, que las cierre, no les compensen eh, con lucro cesante porque me temo que sí lo harán, al contrario que va a pasar con los productores eh, fotovoltaicos. Y cuando hablamos de monopolio, eh, Miguel lo explica muy bien, los windfall profits que están recibiendo no solo la hidráulica sino las nucleares, es un negocio redondo. Y para cambiar el modelo energético hay que cambiar y hay que cerrar las nucleares por estas razones eh, que aquí se han aludido. Por estas que son las que expongo aquí, que son las por las que Greenpeace desde hace más de 40 años siempre ha luchado. Es una energía nuclear eh, peligrosa, contaminante y que hay otras alternativas energéticas posibles, lo cual eh, no justifica de ninguna manera que sigamos utilizándola en ninguna parte del mundo. Y si me pasas la diapositiva… Y aterrizándolo más porque hay otras eh, razones en, en el caso concreto del parque nuclear en España. Estamos hablando de un parque nuclear envejecido. Almaraz, es, después de Garoña, que lleva ya eh, cuatro años sin producir electricidad, es la siguiente que, que caducará su licencia en el año 2020. Almaraz 1 me refiero. Eh, porque en general todas tienen una vida media eh, muy próxima a esos 40 años de presunta vida útil que se les, que se les da. Eh, y porque eh, estamos hablando de que tenemos que tomar esa decisión, incluso aunque nos planteáramos el alargamiento de la vida de las nucleares, no viven infinitamente. Llega un momento en que hay que plantearse el cierre, el cierre nuclear. Si me pasas a la siguiente diapositiva, y yo quería traer un dato. De las muchas cosas que se podían hablar, cuando desmantelas una central nuclear, eh, luego además tienes que gestionar los residuos nucleares, es decir, no acaba con el cierre ni muchísimo menos. Eh, es algo, y quería traer el, el dato económico, es algo que va de momento y mientras no haya solución para los residuos eh, va a durar durante muchos años. El actual Plan General de Residuos Radiactivos, que por cierto está obsoleto, caducó ya en el año 2010 y no lo hemos actualizado, tarea que tenemos pendiente, eh, está presupuestando 20.000 millones de euros para gestionar la, los residuos nucleares que producirían nuestras centrales si vivieran 40 años. Esa cifra eh, debería provenir de ese oligopolio, es decir, de los… porque aquí se habla de cuatro, pero son básicamente dos, son Endesa y Verdola, son las dueñas de, de prácticamente el modelo de generación de este país y son las dueñas del, de la mitad más o menos del parque nuclear español. Esos 20.000 millones deberían ser costeados por ellas. Es evidente que no los tenemos. Eh, las arcas de Enresa ahora mismo tienen, según el último informe del Tribunal de Cuentas, unos 4.000 y pico eh, millones. Luego nos falta mucho y tenemos aquí un problema económico. Y según ampliemos esa vida de las nucleares, el problema económico será todavía mayor. Eh, pero no solo son esas eh, razones, si me pasáis a la siguiente diapositiva, yo esta mañana, aquí se han dado muchos datos y estos ya son, eh, bueno, yo quería saber en los últimos eh, 15 años qué había pasado con las renovables. son datos de red eléctrica de España, la barra azul es la cómo ha evolucionado la eólica al 2000, 2008 y 2014-15 y cómo las, las otras renovables básicamente es la solar, eh, estoy viendo que eran dos, gigavatios los que producían en el año 2000 y estamos eh, bueno, esa es la tendencia de las renovables con todos los palos que les han dado y todas las, es decir van en aumento, es un aumento imparable, lo están intentando ralentizar, pero esa es la realidad cuando decimos en muchos sitios que las renovables pueden eh, satisfacer en este caso la demanda eléctrica es, que lo, es lo que hemos visto en los últimos eh, 15 años y en los últimos cuatro Insisto con todas esas eh, trabas. Si pasamos las tres diapositivas rápidamente eran las gráficas de donde son las, los pantallazos de Red Eléctrica de España del año 2020. Si me pasas a la siguiente para avanzar, esa es la del 2008 eh, y la siguiente es la del 2000. Si la pasas por favor. Y esa es la de 2014 2015. Ahí vemos la cantidad de bueno renovables en general. Renovables más hidráulicas es el dato que da Red Eléctrica de España. No estaba la diapositiva anterior, pero de 2008 a 2014, eh, que sencillamente son seis años, se pasaba de un treinta y tanto por ciento de cobertura de la demanda a un cuarenta eh, y tantos, cuarenta y tres. Es decir, esto anda solo, podría andar muchísimo más deprisa y nos haría mucha más falta si tuviéramos voluntad política para hacerlo, pero es una evidencia que, que como decía Bill Gates, va a llegar. Pero vamos a llegar tarde, como no nos demos un poco más deprisa y nos hace mucha falta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por contrario, este es el panorama nuclear a nivel mundial. Ahora lo aterrizaré un poco más a nivel nacional. Eso es, eh, en verde vemos las aperturas de centrales nucleares a nivel mundial y en rojo los cierres. Eh, es evidente que en la última década y a dónde vamos es al cierre nuclear a nivel a nivel mundial. Ese es el panorama que tenemos, por mucho que nos quieran decir. El último bajón, sobre todo, se debe al cierre o de momento parada del parque nuclear en Japón a raíz del accidente de Fukushima. Ahora si sí, no recuerdo mal, hay una central, una o dos reactores, no recuerdo bien, pero vamos, en los últimos años ha habido uno, dos, tres o ninguno eh, durante estos últimos eh, cinco años. Y quiero aquí... Me ha... Este año estuve en Japón y cuando volvía, desde, por otros motivos, fui a visitar Fukushima. Y cuando volvía, hablando de los 11, gigavatios, los 11 eh, megavatios que se han instalado, si no recuerdo mal tu. Giga, giga. Sí, sí, sí, es que cuando volvía en el tren iba tomando fotos para enseñárselas a, mi, a mis compañeros de área, la cantidad de paneles solares que yo decía, digo, bueno, esta gente cuando se ponga eh, y en solo un año, y era, es una evidencia que tú ves por todos los tejados, bueno, por todos no, faltan todavía muchos más, no, pero es impresionante la cantidad de paneles fotovoltaicos que hay allí en, en un año. Y los japoneses hacen algunas cosas muy bien y otras muy mal, pero estoy convencida que la parte de disciplina que tienen, eh, cuando se pongan a instalar paneles fotovoltaicos van a Correr, cosa que podríamos hacer aquí perfectamente. Eh, bueno, esto era una imagen de cómo está el parque nuclear a nivel mundial. En Europa es donde tenemos el parque nuclear más envejecido, eh, sobre todo Europa y Estados Unidos. A mitad estamos en ese contexto. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. esto eran datos de cuál es la, la realidad, de, de por qué se están cerrando problemas de envejecimiento. Voy a destacar una cosa. Las tecnologías nucleares, su curva de aprendizaje, significan más costes. Cuanto más sabemos en seguridad y en producción, lógicamente más costes eh, a la hora de invertir y a la hora de producir esas mismas energías. Todo lo contrario que pasa con las renovables en general. Unas más deprisa y otras más eh, despacio, pero las curvas de aprendizaje abaratan los costes de una manera impresionante. Si a eso le sumáramos el ponerlas en los lugares eh, con mayor recurso, eh, ya eh, sería... Van en camino totalmente totalmente contrario. Sí, perdón, de la, del Una punto de la primera Sí, me lo dejo para el final y te lo contesto para no interrumpir, pero sí, toda la razón. Eh, si pasamos a la siguiente, esta es la situación en Europa. El, el parque nuclear en Europa tenemos muchas centrales nucleares envejecidas. España eh, cumple con esa media, incluso un poco por, en, por encima. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿y cuáles son los dos grandísimos problemas de envejecimiento? Y esto quiero que pongáis la cabeza en Almaraz. Insisto, es una central nuclear que cumple 40 años en el año 2020. Tiene ahora mismo, estamos en 2016, eh, 36 años el reactor 1 y tres años menos el reactor 2. Esto es eh, la, cur eh, la curva de bañera de, los, de, los, de las averías eh, que puede tener o los accidentes o los problemas que puede tener un reactor nuclear. Esto es una curva que pasa para muchas otras tecnologías. En los primeros años de aprendizaje eh, tienes un mayor número de ese tipo de incidentes o de averías que va cayendo. Tienes un periodo estable que es donde menos incidentes tienes y cuando pasas ese umbral de envejecimiento en el cual estamos vuelven a aumentar. Ni qué decir tiene y no quiero recordar aquí porque nos vamos a tomar un vino pero el, el reactor de, de Almaraz tiene problemas con los eh, generadores de vapor, no sabemos hasta qué grado eh, tienen esas, esos, esos problemas de presunta acumulación de carbón en el acero de su composición. Así como otra serie de, de, de problemas que vamos descubriendo porque nos dejan, porque no es por lo que el Consejo de Seguridad Nuclear nos informa. Y el segundo el segundo problema de envejecimiento es que tú puedes hacer mejoras en una central nuclear, pero nunca puedes pasar el estándar de cuando era nueva. Puedes llegar eh, como mucho a aproximarte... A tenerla como nueva, pero nunca puedes implementar las mejoras que hoy se conocen en multitud de, de, de, los, de los distintos aspectos de una de una, de una central. Yo intento explicarlo con una bicicleta. A toda una bici le puedes cambiar de todo, pero si le cambias el cuadro a la bicicleta o a un hacha, le acabas cambiando el cuchillo esa hacha ya no es el hacha. Eh, si a una central nuclear eh, le quitas la vasija del reactor, eh, primero sería inviable económicamente hacerlo y la cerrarían, pero es que eso no se puede hacer. Esa es la pieza clave de la bicicleta y ese es el problema al que jamás van a poder llegar a aumentar ese grado de seguridad que tienen las que se están construyendo con lentitud y con mucho incremento de costes ahora frente a las envejecidas. Eh, todo esto solo dejar el mensaje que además en caso de accidente la responsabilidad no es nunca del suministrador de esa planta, la responsabilidad es toda del operador. Es decir, eh, la empresa que vende electricidad, que tiene un, una responsabilidad muy limitada frente a la magnitud de un, de un accidente y que lo vamos a pagar si es que pasa, que no va a pasar eh, entre todos y todas nosotras. ¿no? Si pasamos a la siguiente, bueno, estos son los datos del parque nuclear en España, eh, cuando caducan sus licencias, las que tienen ahora en vigor y a qué edad llegarían. Ya he recordado que Almaraz es la, la siguiente. Pasamos a la siguiente fotografía, eh, diapositiva. Eh, ¿Puede ocurrir un accidente nuclear? Pues la respuesta, no voy a decir sí o no, mi respuesta es que no, no nos debe ocurrir ningún otro accidente nuclear en el mundo, pero cada 10, 12 años, esa es la media de lo que ha ocurrido hasta ahora, se produce un accidente nuclear en el mundo. Hasta ahora son 6, 7, 8 reactores nucleares con un accidente grave los que ha habido los eh, los de Fukushima más eh, Chernobyl y Trimaya Island. Hablando de reactores, que es como se calculan estas cosas. ¿Y por qué? En el caso de Japón no fue un terremoto. Aquí el paralelismo produce, eh, sobrecoge. Un informe que, que publicó, el estaban ahí pero no se ven las, las fotografías de esos informes, que publicó el Parlamento japonés encargado a un grupo de expertos independientes de cuáles fueron las causas del accidente en Japón, concluye en su página 6 como principal conclusión que fue la mano del hombre, la connivencia entre la compañía operadora, el gobierno y el operador. Eso aquí se llamaría CSN, Iberdrola Allendesa y, y el gobierno del Partido Popular, a mí el paralelismo me asusta, pero es que no solo lo estoy diciendo yo. Hace dos días eh, los, una asociación de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear pedían socorro directamente a la Comisión de Industria dada la caza de brujas y el miedo que se vive ahora mismo en el Consejo de Seguridad Nuclear. Eh, esto eh, es una simulación, hay un rama de ordenador que hicieron los austriacos hace mucho tiempo, una universidad Austriaca que puedes simular ¿Qué pasaría según las condiciones climatológicas? Porque un accidente nuclear no se circunscribe a lo que pueda ocurrir en donde está el emplazamiento nuclear, puede afectar a cualquiera. ¿no? Esta, esta imagen eh, se ve, bueno, en este caso era en junio y era, no me acuerdo la fecha, pero a finales de junio, eh, con esas condiciones climatológicas, un accidente nuclear en Almaraz afectaría pues, a Portugal. Sería... Es decir, no es algo que se circunscriba a esta tierra, las consecuencias nos afectan eh, a todos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, eh, ¿se puede vivir sin centrales nucleares? Sí, eh, 192 países en el mundo eh, tiene y con centrales nucleares son muy poquitos los que, los que las usan. Eh, quiero destacar de ahí el, el caso de Japón que de una manera drástica, con 54 reactores nucleares, con una dependencia de la nuclear muy elevada, de la noche a la mañana ha cerrado todas sus centrales nucleares eh, y no hay ninguna carencia de suministro, ni ha habido ninguna carencia de suministro eléctrico. Bien es cierto que la complejidad y los precios del gas y la electricidad les ha subido, porque evidentemente de la noche a la mañana eh, cambiar un modelo energético tiene sus costes, hacerlo de una manera ordenada y sensata eh, tiene otros, pero desde luego no. Les ha faltado la luz ni la calefacción en ningún, en ningún momento. Si pasamos a la siguiente diapositiva y me voy a las eh, soluciones. Ahí estoy haciendo un poco publicidad de de la organización a la que represento porque llevamos defendiendo un modelo 100% renovable de una manera vehemente desde hace mucho tiempo, desde el año 2005 y nos reconocían bueno, los informes que ha publicado Greenpeace forman parte de los estudios que el IPCC desarrolla paralelos a, ese, a esos informes que hablaba antes eh, don Ramón eh, en, otro, en temas renovables y demás también hacen estudios y los estudios de Greenpeace son considerados en esos informes forman parte de esos estudios y también eh, han sido reconocidos que nuestros escenarios son mucho más próximos a la realidad años después que lo que lo han sido estudios o escenarios de la OEA, de la Agencia Internacional de Energía. Es decir, nos acercamos nosotros siendo como mucho más beligerantes en la defensa de las renovables que otros muchos. Y aún así nos estamos quedando cortos con los escenarios que habíamos planificado. Si pasamos a la siguiente, tengo tres diapositivas en el año 2005, eh, bueno, son los tres informes que... Publicamos En el año 2005 nos planteamos cuál era el, la, el potencial renovable en España, solo os doy el dato, nos salía que con el potencial renovable podríamos abastecer 55 veces la demanda de España, es decir, a 55 Españas con una demanda proyectada al año 2050, es decir, nos sobra potencial eh, como para plantearnos abastecer un sistema eléctrico renovable. El siguiente estudio que nos planteamos en el 2007 fue... Bien, eso los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, es decir, era compatible un sistema eléctrico con este modelo. Estudiamos muchísimos escenarios, hay multitud de emisiones energéticos renovables que cumplen esa premisa, es posible un sistema 100% renovable, fuimos estudiando multitud de casos y con esos resultados nos planteamos el último y todo el sistema energético, ¿eso es posible? La respuesta es sí, hay que utilizar… Eh, tres criterios, ser eficiente, ser inteligente y tener voluntad política para hacerlo. Son las tres eh, premisas de qué manera eh, la electrificación es la vía o el vector eh, necesario, las renovables son la solución y la eficiencia es eh, la clave eh, de, de, todo el, de todo el asunto. ¿no? Sí, ese era el estudio al que me refería. Si pasas la siguiente diapositiva y por eh, concluir eh, con este modelo que nosotros planteamos y ante esta situación de cerrar las nucleares, eh, sí o no, yo planteo cosas muy concretas para hacer aquí y ahora en la próxima legislatura, eh, cuando empiece, si es que empieza, eh, en algún momento empezará, eh, pero sin duda… Eh, no deberíamos conceder más licencias la forma eh, sencilla eh, y sin grandes complicaciones tenemos ese derecho el gobierno tiene ese derecho a no dar más licencias a las centrales nucleares es imprescindible un plan de gestión de residuos radiactivos nuevo eh, ¿y por qué? porque hay que abordar eso que hablaba antes al principio tenemos que pagar 20.000 millones de euros solo a 40 años si las centrales viven a 40 años y tenemos que ver de qué manera sacamos ese dinero. Esta es la parte negativa que, como ciudadanos, vamos a ver eh, qué gobierno le pone el cascabel al gato y le pide a ese oligopolio que, que pague ese dinero. La parte positiva, y quiero acabar con esto, para aquí para Extremadura y para la gente que habla del empleo. Navalmoral de la Mata vive mucha gente de la central nuclear y en los pueblos y en los pueblos aledaños. Desmantelar una central nuclear da empleo, es una inversión durante 20 años que efectivamente eh, permite esa, ese colchón, es, es evidente que no dura para siempre, son esos 20 años, pero es una oportunidad única para dar ese impulso hacia un modelo renovable porque desde luego se tiene que empezar a contar con la comarca y convencer a la gente que tienen que dar ese salto, si no son ellos serán sus hijos, pero ahora es un momento Idóneo, porque estamos hablando de centrales obsoletas y viejas. Tenemos que desarrollar un modelo renovable que puede dar esa cantidad de empleo que se necesita y esa inversión en el desmantelamiento es lo que es lo que puede ayudar a UPAR a dar ese salto de una forma eh, de una forma sostenible para la gente, para los empleos y para y para la, la comarca. Y ese es el mensaje que quiero dejar aquí. Tenemos que acabar con esos 15.000 gigavatios y que sean de renovables. Gracias. magnífico informe y conclusiones. Te felicito igualmente. Eh, don Ramón ha hecho una pregunta y tras... Eh, Ramón... Muy breve, contesto, contesto muy breve. Esa, la, la primera ministra se ha visto obligada por vergüenza política y por vergüenza torera a decirle al presidente chino que ahora no se podía echar para atrás ante todo eso, porque empezó a dudar después del famoso Brexit y se ha visto obligada a todo eso. Hay tres argumentos que todavía no están solventados. Uno es el económico, la competitividad de esa central nuclear, que estamos hablando de una central nuclear a la que le han asegurado un precio de venta de la electricidad muy por encima del precio de mercado y para durante 35 años. Es decir, lo van a pagar los contribuyentes ingleses a eh, EDF, empresa, empresa francesa, que también se está debatiendo qué hace si invierte en Hinley, es decir, en la central eh, británica, o rescata a Areva. Areva es la empresa, el suministrador nuclear francés que está en quiebra. O mantiene su propia plantilla. Y ese debate lo tienen en Francia. En cualquier caso, si se hiciera, sería el contribuyente inglés el que eh, pagara eh, a Areva ese sobreprecio. Hay denuncias. Eh, Luxemburgo, Austria y asociaciones de renovables como Ampier, a nivel europeo, también han denunciado por eh, la falta de competitividad de este, de este, de este proyecto. Y problemas lógicamente políticos porque estamos hablando de que han decidido en Reino Unido ser independientes y acaban de eh, poner un proyecto en manos de China, en manos de Francia y esto a ellos les genera también un problema. Hay muchas dudas de que eso se lleve a cabo.